Atrévete a pensar, porque pensar es la capacidad que nos hace libres e independientes. ¿Se discrimina a la mujer en el deporte hoy día? He visto que en el ranking que han sacado de los 50 mejores deportistas españoles de todos los tiempos, solamente 8 son mujeres. Bueno, pero ya no es como antes. Ya no hay discriminación y las mujeres están en todos los deportes. ¿Eso crees? Pues mira lo que dicen ellas. Todas deportistas de ahora, del siglo XXI. Escucha, escucha. Joanne Esomarriba, ciclista, ganadora de tres ediciones del Tour de Francia y dos del Giro de Italia, fue campeona del mundo en contrarreloj en 2003. Desde el principio tuve claro que el ciclismo era mi futuro, pero por falta de apoyos en España, tuve que irme a Italia. Aunque ya era ganadora del Giro y del Tour, me costó encontrar patrocinadores. Edurne Pasavan, montañista, fue la primera mujer en coronar las 14 cimas de más de 8.000 metros del planeta. Coroné el primero en 2001 y el último en 2010. Nueve años me costó. Y todo, hasta el material estaba pensado para hombres. Y me han llegado a decir que he conseguido coronar los 14 14-8000 por ir acompañada de hombres. Amaya Valdemoro, la mejor jugadora española de baloncesto de la historia, ganadora de tres anillos de la NBA femenina, campeona de Europa en 2013. A mí me llamaban marimacho cuando comencé a hacer deporte. Hay que romper estereotipos. Los medios de comunicación quieren deportistas que parezcan modelos. Siempre quieren fotos picantonas cuando se las hacen a una mujer. Ona Carbonell, nadadora de natación sincronizada, fue subcampeona olímpica en Londres 2012 y tiene 22 medallas en mundiales. Es más mediático hablar de nuestra figura en bañador que de nuestras medallas. Esto tiene que cambiar y dar más reconocimiento a lo verdaderamente importante que son los valores y los resultados deportivos. Mireia Belmonte, nadadora, campeona olímpica en Londres 2012, ocho veces campeona del mundo y 13 veces campeona de Europa. En el mundial nos dejaron solas, no había ni entrenadores, ni fisioterapeutas, ni nada, el resto de los equipos llevaban al menos una persona, pero nosotras nada, y no nos pagaron nada. Cuando me iba me dijeron, son 500 euros del hotel, gracias. Brígida Yahweh, subcampeona olímpica en taekwondo en Londres 2012, ha sido tres veces campeona del mundo y cuatro veces campeona de Europa. Es muy importante que las niñas que empiezan tengan referentes. Yo no creo que falten referentes, nosotras somos referentes. El problema es que no nos conocen por la falta de visibilidad en los medios. Jennifer Pareja fue nombrada como la mejor waterpolista del mundo, con la selección fue subcampeona olímpica en Londres y además campeona del mundo y campeona de Europa. Yo desde pequeña estaba muy fuerte, y siempre me decían que parecía un tío. Después en algunas revistas me retocaban los brazos en las fotografías para quitarles músculo y que pareciera más femenina. Lidia Valentín Campeona olímpica de alterofilia en Londres 2012, dos veces campeona del mundo y cuatro veces campeona de Europa. Estaba preparándome para las olimpiadas de Tokio 2020 y me preguntaron en la televisión si no me daba tiempo a enamorarme, si no tenía la posibilidad de conocer a un tío, por ejemplo, en el super. Tamara Echegoyen, campeona olímpica en vela en Londres 2012 y dos veces campeona del mundo. Es muy difícil ser regatista profesional porque hay que entrar en un equipo donde solo aceptan a hombres, y solo vale lo que digan los hombres. Carolina Marín, campeona olímpica de badminton en Río de Janeiro 2016, tres veces campeona del mundo y seis veces campeona de Europa. Habría que darle más visibilidad a la mujer cuando triunfa, igual que al hombre que cuando triunfa se le visibiliza. Ahí se requiere igualdad. Ruth Beitia, saltadora de altura, campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012, dos veces subcampeona del mundo y cuatro veces campeona de Europa. A mí me llamaban pechotabla y jirafa, el atletismo fue mi vía para escapar del bullying. Bueno, pero ya no es así, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido los más igualitarios de la historia. ¿Igualitarios? A lo mejor el número de hombres y mujeres deportistas, pero no en el apoyo y las condiciones. Sigue escuchando. Mayalen Chorraut, piragüista en Aguas Bravas, campeona olímpica en Río 2016 y plata en Tokio 2020, subcampeona del mundo y campeona de Europa. Fui la primera española en conseguir un oro olímpico después de ser madre. Piensan que cuando te quedas embarazada estás acabada como deportista, pero yo no veo la maternidad como barrera. Si se puede dejar de entrenar por una lesión, ¿por qué no se va a poder por ser madre? Garbiñe Muguruza, una tenista que en 2017 fue el número uno del mundo y ha ganado dos campeonatos de Grand slam, el Roland Garros y el Wimbledon, y diez torneos de la Guita. Las mujeres cobramos menos y gastamos lo mismo con lo cual para ganarte la vida en el mundo del tenis siendo mujer, tienes que estar entre las mejores del mundo. Sandra Sánchez, la karateca con más medallas del circuito internacional. Ha sido campeona olímpica en Tokio en 2020, campeona del mundo seis veces, campeona de Europa otras seis y campeona de España otras seis. A mí me apuntaron a baile, pero a mi hermano a karate, y me daba envidia, yo no quería bailar como las demás niñas. Es muy importante que se dejen de asociar unos deportes a chicas y otros deportes a chicos. Fátima Galvez, campeona olímpica en Tokio 2020 de tiro en foso. Campeona del mundo y también cuatro veces campeona de Europa. Tenía la puntuación, pero no me dejaron entrar en la final por el simple hecho de ser mujer, y la cuantía de los premios era cuatro veces mayor para los hombres que para las mujeres. Alexia Putellas, futbolista, ganadora del Balón de Oro 2021 y 2022, considerada como la mejor futbolista contemporánea del mundo. Algunos diarios deportivos sacaron en portada una foto grande del Balón de Oro masculino, y a mí, en pequeño, en un circulito o en tamaño carné. También hablaron y hablaron de mi vestido y del escote. Maribel Pérez, la mejor atleta española en 2022. Récord de España de 60 metros lisos y de relevos 4 por 100 metros. Me gustaría ser profesional, pero las becas no me dan para vivir. No tengo patrocinador y yo misma me pago las zapatillas. Todavía queda mucho por luchar para alcanzar esa igualdad que nos merecemos. Pero está claro que el deporte femenino no interesa lo mismo que el masculino. Solo se llegan a conseguir esos éxitos con el máximo esfuerzo, pero necesitan el mismo apoyo que los hombres. Y también podemos hablar de cuántas mujeres hay entrenadoras, árbitras, juezas, técnicas o directivas en las federaciones deportivas. Siguen siendo muy pocas. Sí, ya está todo dicho. No lo parece, pero la desigualdad sigue siendo enorme. ¿Y qué os parece que la pichichi del fútbol femenino sea un hombre? ¿Cómo que un hombre? ¿Es trans? Sí. Antes jugaba con los hombres, pero ahora dice que es mujer y juega con las mujeres. A mí me parece un abuso porque los hombres compiten con ventaja, son más fuertes y más rápidos. Pues después de todo lo que hemos visto, si los reconocimientos y los premios se los van a llevar los hombres, pues se van a cargar el deporte femenino. Lo que está claro es que las niñas cuando empiezan necesitan referentes que las ilusionen. Y las chicas deportistas necesitan salarios dignos que les permitan vivir. Y cuando terminan la carrera deportiva, pues necesitan un trabajo relacionado, porque eso es lo que les gusta hacer. Y si los hombres pueden ser profesionales del deporte, las mujeres también tenemos que poder serlo. Eso es.